Si gana Rajoy, bajarán los una impuestos. Subida temporal de determinados impuestos. Los ciudadanos no quieren que se suban los impuestos. El Partido Popular quiere bajar los impuestos para que todo cambie. Pedimos un esfuerzo. Lo más hipócrita que se ha podido escuchar en los últimos años en política española. El Fondo Monetario Internacional fue incapaz de presagiar la actual crisis económica debido a un exceso de confianza y a la ausencia de pensamiento crítico. Es la principal conclusión del informe de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo. Que analiza el periodo 2004-2007, etapa en la que el organismo estuvo presidido por Rodrigo Rato. Aquí que me está dejando un poco anodada a José Mari. Yo creo que debería de rezar un poco una oración. Y no sé qué cara se te queda. Ay, que me se saltan las lágrimas de verle cómo lo vive. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.